Hola familia, les traigo dos eventos que empezarán este fin de semana en Aplan. Como pueden ver, uno de estos eventos será el portal de los NFTs en Aplan. En un momento les explicaré de qué se trata. Y el segundo evento es sobre las colecciones de Cleveland que se van a dar a conocer el día de mañana. Y el primer evento es el portal NFT que llega a Aplan. Los jugadores pronto podrán transferir sus activos de Apland Collectibles de la cadena de bloques WAX al ecosistema Apland a través del portal NFT, el primer puente de su tipo con otras blockchains. Y a lo que se refiere son a estas tarjetitas NFTs de Apland. Estas se van a poder meter al juego como exploradores por lo que le entiendo. ¿Por qué es importante esto para la economía de Aplan? Porque se van a poder vender todos los exploradores que tenga uno en el juego. En los otros videos les he comentado que cuando uno se va aquí a nuestros activos todos estos exploradores se van a poder vender, intercambiar. Estos tibroncitos nos los regalaron cuando las aperturas de Brooklyn y Oakland no salieron bien. Fue un nft gratis que me dieron si alguien está interesado en coleccionar todos estos nfts de las aperturas que salieron mal van a pagar un buen precio por querer comprar todo esto otra cosa que tienen pensado hacer es que los jugadores tengan tiendas de exploradores de nfts estos jugadores tienen que tener una licencia para poder tener este tipo de negocios en Aplan. Y a principios de años están pidiendo a los jugadores que estaban interesados en tener su negocio en Aplan. Que se inscribieran al albira de los negocios y por lo que vi las licencias para cada negocio cuestan cinco mil dólares pero lo bueno es que yo puedo rentar esa licencia a otro jugador si quiere empezar su propio negocio así es que no necesariamente tengo que yo tener el negocio puedo rentar esa licencia a alguien más entonces para mí esto es muy emocionante porque he estado esperando esto para este mercado de nfts Habla todos estos que he juntado desde que empecé a jugar. Muchos que no me costaron nada, otros que me costaron solamente al participar en un evento y tuve que pagar UPEX para participar en ese evento. Para participar en ese evento, esos no me importaría venderlos para sacarles algo de, de dinero. Por eso es importante participar en estos eventos donde regalan NFTs por el mercado que va a haber en un futuro para la venta de los exploradores. Y como dice aquí, que solamente van a poder transferir las tarjetitas de Blockchain Heroes por el momento, pero miren esto esto no lo sabía yo, que a largo plazo el portal NFT de Appland admitir a blockchains adicionales como Ethereum y Flow. Ese escuché algo de Flow, pero no he puesto atención exactamente qué es. Hay muchos NFTs que están en el blockchain de Ethereum y me alegra saber que se van a poder transferir todos esos NFTs aquí. Y voy a dejar este documento, se los voy a poner en el canal de, de Discord y les dejaré el enlace en, en los comentarios. Aquí es donde subí los documentos para que los puedan leer con más calma, pero quiero terminar este video y tratar de subirlo el día de hoy para que tengan tiempo de hacer su estrategia mañana para las colecciones y para inscribirse a, a, los, a la compra de NFTs que empieza el viernes. Vamos a seguirle. También para celebrar esto van a tener una Promoción en la tienda del portal NFT y realmente lo que van a hacer es uno va a poder comprar UPEX y dependiendo de la cantidad de UPEX que compre uno, se va a poder uno ganar uno de estos NFTs. ¿Cómo funciona? Pero en fin, este mago se va van a tener $150 disponibles el 20 de agosto a las 9 de la mañana y luego van a tener otros 150 disponibles también el 20 de agosto a las 9 de la noche todo esto es tiempo de san francisco por 30 dólares por ejemplo ahorita si yo quiero comprar upex y quiero comprar 30 dólares o 20 50 no me gano nada simplemente me dan los UPEX. cuando hacen estos eventos al comprar upex nos regalan un nft los que sí van a estar difíciles de comprar para la mayoría de los jugadores van a ser estos dos. La cabeza Portia Terraformer y la máquina Portia Terraformer. Si alguien sabe qué significa Terraformer, pónganlo en los comentarios porque él, cuando quise hacer la traducción le puso Terraformer formador así es que no sé si o sea, así se dice solamente tendrán 5 de cada uno 5 de la cabeza y 5 de la máquina por mil dólares compran mil dólares en upex y les van a regalar uno de estos yo me voy a inscribir para ver si puedo comprar este aquí también en el documento les dejo el link por si quieren leerlo en inglés el segundo evento que empieza ya mañana también van a revelar las colecciones de Cleveland. Y lo que harán mañana es que van a sacar más colecciones. Lo que informaron fue que mañana, 19 de agosto, comenzarán con el proceso de revelar las colecciones restantes en Cleveland. Y aquí está el proceso que se va a seguir. Ah, Dejen ver si les puedo explicar cómo es. Espero no confundirlos más. Que luego me confundo yo también. Ah, miren, ya se vino el, el Subis, el jugador que tiene más dinero en habla. Se vino a comprar seguro propiedades, más propiedades en Cleveland. A ver. Lo que harán, si este barrio es de colección, es que van a bloquear la compra de estas propiedades y después de una hora las van a abrir para que, la, para que los jugadores puedan comprarlas. Y lo que hacen también, por ejemplo, esta cuesta 3484. Si sale que es de colección, le van a subir de precio dependiendo del color de la colección. Acuérdense. Las colecciones, entre más raras más exclusivas el precio de estas propiedades suben mucho más y aquí es lo que dicen estos pasos si los confundí lean aquí las instrucciones pero que también explican el lo que es el vanilla mode, el modo vainilla Chicago Cleveland y Manhattan lo sacaron en modo vainilla significa que los detalles de las colecciones predeterminadas se revelan después del lanzamiento de una ciudad. Para los que estuvieron en la apertura de Santa Clara, nos dejaron saber cuáles eran las colecciones. A mí en lo personal me gusta más cuando es en, en el modo vainilla, porque no hay tanta locura. Porque uno, cuando uno sabe cuáles son las colecciones, el 90% de los jugadores se, se enfocan en esos barrios. Pero cuando es en el en modo vainilla, como que los jugadores no están tan amontonados en, en cada barrio. Porque cada quien tiene su propia estrategia. Cada quien piensa en qué barrios van a ser van a de colección. Así es que voy a tratar de hacer este video y subirlo. Pero quería informarles para que estén atentos el día de mañana. Para los que están interesados en coleccionar NFTs de Apple. Trataré de hacer otro livestream, stream. Hice el primero. Tuve unos problemas técnicos con el micrófono. Hice el sorteo. Entregué una de las propiedades. A ver, déjenme ver si la puedo encontrar. Como pueden ver, Lean fue el ganador de, del sorteo que hice este, este sábado. Se ganó su propiedad en Brooklyn. Pude regalar la otra tarjeta NFT. Aún me falta mandar la otra al segundo ganador. Aún no puedo contactarlo. Espero que se meta al, al Discord en estos días para que le, le entregue su tarjeta NFT. Gracias a todos por ver los videos. Allí tenemos 107 miembros. Cuando Lleguemos a los 250, haré otro sorteo también de una propiedad en, en Brooklyn y otras tarjetitas NFTs tal vez. Si les gustó el video y quieren que siga haciendo más, dejen un, un like, suscríbanse al canal y trataré de, de hacer otro livestream en estos días. Bueno familia, que tengan un buen día y nos vemos despuesito.